Hola. Bienvenidos. Hoy veremos cómo quitarle el fondo a cualquier imagen utilizando tan solo Telegram. Esto nos permite usarlo en Android, PC, Mac, Linux, etc. y además que se conserven las imágenes cuanto queramos. Además gratis y de forma ilimitada. Es tan simple como ir al buscador que tenemos en la aplicación y buscar Nova Crown Asegúrate de escoger este. Yo he probado casi todos los demás y la mayoría ponían el fondo blanco pero no transparente. Y algunos ni eso. Le damos a iniciar. Y lo siguiente es cargar imágenes de cualquier forma, como desde la opción compartir de cualquier aplicación o si, por ejemplo, estás en, en tu ordenador, arrastrando. Es compatible con varias a la vez e. Eh, tras unos segundos tendremos las imágenes con fondo transparente y otra versión con el fondo blanco sin tener que utilizar más programas más allá de Telegram. Las que pone a Abrir con son las que tienen el fondo transparente. ¿Lo ven? Bueno. Espero que os sirva y me puedan ayudar con un comentario y un me gusta. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.